Bienvenidos estimados aprendices, continuamos con esta serie de video tutoriales, bueno llegamos creo que a una parte fundamental, el correo Micena, sí. increíble, yo les voy a dejar, no les vamos a explicar todo. Pero le cuento, ¿usted sabía que usted puede hacer llamadas gratuitas por medio de, de, del correo Micena? No, no. ¿No sabía? Ah, pues de ahí le cuento. ¿Sí sabemos? Hay muchas cosas que usted tiene. Tiene manejo de Drive, manejo de formulario, bueno, una cantidad de cosas por el simple hecho de estar en el, en el correo Micena, ¿sí? okay. Entonces el correo Micena es un correo y de la, que la institución les brinda automáticamente en el momento que se inscriben. ¿listo? Para poder eh, ingresar al correo Micena, y le vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, vamos a, a digitar aquí arribita, vamos a digitar misena.edu.co ¿Listo? ¿Cómo es que es? misena.edu.co misena.edu.co ¿Listo? Y ahí vamos a pulsar en Nos va a salir una, una pantalla ¿Sí? Donde usted va a poder utilizar eh, van a haber varias opciones ¿Sí? Y vamos a hacerlo como desde de la vez que por ejemplo estoy ingresando por primera vez al SENA y asimismo cuando de pronto se nos ha olvidado el correo porque a veces ya hemos hecho cursos y se nos ha olvidado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar Exactamente, ¿sí ven? Eh? <risa> Listo. Eh, eh, tenemos un pequeño inconveniente, ¿no? O sea, no nos quería ingresar, pero mire que hicimos lo siguiente. www.micena.edu.co ¿Sí? Ahí como está ahí, idea. www.micena.edu.co Y pulsamos Enter. Vamos a mirar. Bueno, y ahorita sí ingresamos. ¿Listo? Pero mire, cuando ingresamos a esta pantalla, Nicolás, usted va a tener todas las opciones. Lo primero, dice primer paso, creación de la cuenta. Aquí nos explican que cuando yo arranco mi inducción, cuando soy matriculado, automáticamente, Sena Sofía genera automáticamente su correo Micena. ¿sí? Sí. Entonces, lo único que usted dice es el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ir a mirar cuál es su correo. Entonces Yo voy a mirar cuál es su correo, por ejemplo. Yo lo voy a dar aquí. ¿Usted Se ¿sí? acuerda la contraseña del correo Micena? Oh, no, señor. señor. No se <risa> acuerda. Bueno, listo. Usted no acuerda de nada, hermano. Venga. Entonces, vamos a darle clic acá donde está el número del documento suyo. A ver, dale clic ahí, el número del documento. Listo. Y vamos a darle consultar. Bueno, muy bien. ¿Usted sí sabía que su correo de mi cena era ese? Sí. ¿Sí sabía eso? Sí, ah, claro. bueno. El que no sabe, pues vea. Simplemente ahí, ese es su correo de... Mi cena, ¿sí? uh -huh. Dice dice aquí que por primera vez, o sea, si usted es un, un aprendiz nuevo, ¿cierto? Que estamos iniciando la formación, entonces su, por primera vez la contraseña es el mismo número de documento de identidad, según lo que dice ahí, ¿sí ve? Eh? Sí, muy sencillo. Entonces es algo muy fácil. Bueno, como ya tenemos entonces el usuario, entonces vamos a irnos, voy, voy, sin embargo, vamos a ir hacia atrás un poquito. Vamos a irnos otra vez atrás. Nos dice que lo primero es averiguar, averiguar cuál es nuestro correo, ¿cierto? Sí. Lo segundo es ingresar a la cuenta, ¿sí? Entonces yo le voy a dar clic a que ingrese a la cuenta usando el usuario y la clave. Entonces yo le voy a dar clic ahí para ingresar a la cuenta, ¿vea? Ahí donde nos están diciendo, ¿sí? Sí. Vamos a ingresar. Y ahora nos dice que ingrese su correo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su correo? Entonces yo lo yo, yo alcancé a copiar. Sí. Entonces, y le damos... Pues ahí tenemos un problema, ¿no? <ríe> que usted olvidó su contraseña. Entonces, voy a darle en siguiente. Dice, introduce tu contraseña. Entonces, no lo, no, no lo acuerda, entonces le voy a dar has olvidado tu contraseña. Si usted sabe la contraseña, pues de una. Recuerde que por primera vez no hay ningún problema. Escribe la última contraseña que recuerdas. ¿No te acuerdas? No, señor. ¿No? Ah, bueno. Entonces, eh, vamos a darle siguiente, a ver si nos dejan. No nos deja entonces vamos a darle clic en probar una pregunta distinta vamos a ver que nos dé que nos haga otra pregunta ponte en contacto con el administrador del dominio para obtener ayuda listo entonces no nos dejan. No, deja. no entonces que hacemos ahí vamos a llamar a los teléfonos que tenemos aquí abajito listo okay. los que aparecen en este momento en nuestra pantalla o le enviamos una información a nuestro call center para que alguna vez nos colaboren y miremos a ver porque todos debemos también tener el correo que sí. es entonces si usted tiene el correo mi listo ya no hay ningún inconveniente a ver para los que de pronto no sepan el correo mi es igual a un gmail cierto, no, es igualito como si estuviésemos viendo este entonces el correo mi tiene las mismas características lo que pasa es que por el simple hecho de ser un correo mi auspiciado por nuestro Sena, ¿cierto? que hace tantas cosas por nuestros aprendices y por nuestros instructores, vamos a tener una cantidad de privilegios que no lo tienen otras personas. ¿Listo? Entonces, no olviden que todos deben ingresar a su correo que mi cena, ¿Listo? Recuerden, muy sencillo. ¿Por dónde ingresamos? Vamos a hacerlo. Voy a ingresar al mío porque usted no se acuerda del suyo. Entonces, venga a ver. Voy a hacerle aquí www.misena.edu.co usamos Enter. Yo no me acuerdo bien de la tapa. <ríe> vamos a ver si me acuerdo. Le doy pie acá en ingresar. Aquí Cena Gustavo. Le vamos a dar siguiente. Ah, bueno, Cena Gustavo arroba misena.edu.com, ¿no? Sí. Hay que colocarle eso ¿sí? ¿Sí, ¿eh? En este caso. Siguiente. Vamos a digitar la contraseña, entonces vamos a colocar ahí. ¿Quiere ¿Sí que no me la acuerdo. A ver si es esta. Listo, ya puedo ingresar a mi correo. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Muy complicado? No. Sigue ¿Sí es que también es de Gmail. Claro. Pero lo interesante, yo los invito a todos, a todos nuestros aprendices, a nuestros instructores, ¿cierto? A todos nuestros compañeros, para que por favor aprovechen al máximo este correo Semicena. Vea, este es el correo Semicena. Si yo voy acá en estas opciones, en estas opciones, por ejemplo, miren eso del Meet, que nos permite hacer llamadas, no, videoconferencias, del Drive. Bueno, toda esta cantidad de, de, de opciones que gracias a que nosotros estamos en, ¿en, ¿en qué? En Micena podemos obtener, ¿listo? Sí. Los invito entonces a todos para que eh, ingresen a su correo Micena y aprovechen toda la cantidad de herramientas que ella posee. Muchas gracias. Sí. Nos vemos. Muchas, muchas gracias.